Atentos chavales, recetón. Hoy vamos a hacer huevos con bacon, gypsy style. Primero de todo, ponte una olla con agua hirviendo y un buen puñado de sal. Metes los huevos en la olla. Con cuidado de no romperlos. Los tapas y los vas a dejar en el agua durante 5 minutos. Y mientras se cocinan los huevos, te vas a coger un pan de brioche, también puede ser un pan de molde normal y corriente. Te vas a cortar una rebanada. Y atento ahora, porque viene el verdadero secreto de esta receta. La crema de bacon. Pica 10 o 12 lonchas de bacon. Pica también, pequeño, una rama de apio. Y lo pones todo a saltear a fuego muy cañero en una sartén. Es súper importante que se dore muy bien. Y ponle una taza de nata. Una pizca de sal. Un buen toque de pimienta. Y el toque mágico, una buena cucharada de mostaza. Mete la cuchara. Fíjate cómo resbala, tiene que ser súper cremosa. Cuando lo tengas así, tritúralo todo bien y lo tienes listo. Han pasado los 5 minutos. Saca los huevos, ponlos a enfriar. Coges una sartén, la pones a calentar, te cortas el trozo de brioche con un vaso y haces una forma circular perfecta. Lo sacas, le pones un chorrito de aceite de oliva a la sartén y otro poquito de aceite de oliva por encima. Le das la vuelta y apagas el fuego. Sácate un huevo, lo escurres bien, lo golpeas suave, con mucho cuidado que no se rompa y vuelves otra vez al agua. Y el agua te va a ayudar a que lo peles con facilidad. Es importante que esto te lo tomes con paciencia, porque si se rompe el huevo, la cagaste. Y tienes un huevo pasado por agua. ¡Perfecto! Cógete el brillo tostado, pones en el plato. Te coges la crema de bacon. Le vas a poner un poquito por encima. Colocas el huevo encima. Y atentos, porque es ahora cuando se vuelve loca la receta. Cogete unos arándanos. Sí, sí, arándanos. Unas alcaparras. Sí, sí, alcaparras. <ríe> y lo partes todo al medio. Arándanos y lo mismo con las alcaparras. Y atentos, chavales, porque vuestro cerebro está a punto de estallar. La combinación de la crema de bacon el huevo, el dulce del arándano y la explosión ácida de las alcaparras es Dios. Bestial, bestial. <risa>